Buenas noches y bienvenido a la tercera ronda de, de la Fanny Cup con los VTCR de 2018 2019. Y, y esta noche corremos en, en Rota América. Y, y saludamos a, a fran Bienvenido, Frank. Buenas, Enrique. ¿Qué dices, tío? Pues nada, Otra tío. noche más. Estamos aquí en ya en la tercera ronda de este campeonato de, con los VTCR del 2018 sí. y 2019. La verdad, que está siendo un campeonato muy, muy emocionante. Yo creo que va a seguir un poco esa línea. Yo creo que los, los pilotos están aprendiendo eh, a gestionar un poco ¿no? esa, esa segunda manga que siempre es más complicada. Y yo creo que vamos a ir viendo según pasan la, las rondas eh, aún más espectáculo. ¿no? Sí, recordar que la primera carrera de estas rondas de este campeonato son 20 minutos y luego ya la segunda carrera, la segunda manga. Son 30 minutos. Eh, el combustible y el de, de de neumático están por dos. Entonces, bueno, al, el, la primera carrera es al sprint y la segunda carrera será de estrategia y pilotos que tienen que pasar por boxes hay otros que no. Y, y veremos diferentes sí. estrategias y, y un bonito espectáculo, como siempre. Sí, eh, exactamente. Por, tú lo has dicho, como siempre. Entonces, bueno, pues nada, el, realmente. Eh, la Fanny que bueno se caracteriza siempre por, por este, este formato y, y por, bueno, por poner esa dificultad entre, entre una manga más de velocidad y otra más de, de estrategia y de, de, de, de cuidado, ¿no? buscando siempre por pues, premiar a los, bueno, los pilotos más completos, pues, pues siempre dan un buen resultado y un buen espectáculo. Y nada, ya se, hemos empezado la Quali. Eh, aún no tenemos ningún ningún tipo marcado, van pasando los, los minutos, quedan 12.40. Y vamos a ver si ya los, los pilotos van completando vueltas y vemos a ver qué tiempo sí, en la, en la vuelta de salida de boxes uh -huh. y, y todavía no han entrado en la, en la vuelta o creo que ya están en la vuelta no en la vuelta creo que están en la de vuelta lanzada horas. ya porque sí. ya llevan dos minutos y medio más o menos la vuelta porque he visto que los pilotos han marcado un el líder ahora mismo de, de los inscritos el, la vuelta más rápida la tiene Luke Musto que ha marcado 2 15 9 con lo cual bueno es una vuelta larga no estamos hablando de un kilómetro de un circuito de seis kilómetros y medio que es bastante largo ¿no? sí veremos a ver los tiempos que están marcando están en ron... sí. eh, no, no hemos visto en práctica no nos hemos fijado de dos minutos dos minutos y medio seguramente tiene una recta muy larga donde veremos sí. muchos adelantamientos con el rebufo y la verdad es que un trazado espectacular roda América bueno es un, un circuito mítico aquí se corre la la NASCAR eh, la Indy eh, o sea, Estados Unidos es un, es un, es un circuito mítico, quizás no sí, en Europa no, no tan conocido. He comprobado la, las voces, se escuchan bien, creo que ¿Sí? genial, que se escuchan bien. Y bueno, y damos la bienvenida al chat a Velox, que ya es el primero en saludar por aquí. Y nada, animamos a la gente que participe en el chat. Eh, Mateskay, Vamosplay, por ahí también. Compañero. buenas majete, y suerte a todos. Dice Jp Sin y bueno, ahí tenemos los primeros las primeras interacciones en el chat de YouTube. Pues nada, vamos viendo un poco cómo se van incorporando los, ¿no? todos nuestros amigos de, en, en YouTube. Y bueno, vamos a ver si ya, ya tenemos algunos pilotos marcando ruedas eh, vueltas. Eh, en este caso es Alberto Lazarini, que bueno, va, va marcando eh, los sectores en morado, pero bueno, entiendo que también es el primer piloto seguramente italiano que le viene como anillo al dedo esa, vale, esa skin del alfa romeo además la marca italiana también hace sí. Sí, bueno, pues a el, el, el, eh, bueno a mí personalmente es que estéticamente es el coche que va mm. ¿no? sí, en esta vtcr tanto del 2018 como del 2019 eh, están la onda civic el alfa romeo el Volkswagen, los cupra los cupra y cuál era el otro el volvo no el el Polestar ahora se llama, ¿no? El... Sí, bueno, sí. Sí, bueno, pues sí. alguno, bueno, el Audi, el Audi. Así, ah, el Audi RS3. Sí, bueno, el Volvo que ahora son los Link estos, que bueno, que es la nueva propietaria de Volvo que compró, ahora es de los chinos. Sí, ahí tenemos a Alberto Lazzarini, que ya viene mejorando esos dos primeros sectores. Yo creo que es el primer piloto que está pasando y marcando tiempo. Con pues lo cual viene mejorando todo, claro. Vale, bueno pues ya tenemos los, los primeros tiempos y bueno, ya tenemos a Manuel López que ha marcado un 2-16-6, que eh, sigue ya más de un segundo Chefo Performance y Manuel Alves, Yo creo que todavía esto se puede mejorar bastante y hay más batalla. Estaba viendo el directo en YouTube en vez de verlo en tío. Modo espectador. Bueno, ya bueno López, que seguramente tendrá dos muy buenas carreras, un piloto muy sí. rápido a nivel mundial sí. y lo ha demostrado en, en diferentes sí. competiciones oficiales de Reynolds. Y ahí lo tenemos marcándose el mejor primer sector. A ver, porque actualmente tiene el segundo mejor tiempo. Ha bajado una décima y poquito, que es lo que más o menos le saca a eh, Antonio Alonso, le saca 1,6, con seis, con lo cual a poco que mejore, pues recupera... Sí, Antonio Alonso, 2,164 para Antonio Alonso y emmanuel López, eh, 2,166. Sí, pero bueno, a viene que bajando, ha bajado ahora mismo a mejorar ese 2.16.6, yo creo que. creo que estábamos hablando de este circuito de 2 minutos 2 minutos y medio, dependiendo de la categoría. Sí. Y nos fallábamos, o sea, dos minutos 16 segundos. Sí, lo, sí, lo, va el a ser tiempo. El... sí. Vamos a ver si, si consigue mantener el, el morado en el último sector. Sí, ahí ya entra a la recta principal. Va Bastante a larga, por el cierto. Tiempo, el tiempo, Yo creo que el mejor tiempo cuando pase por línea de meta, que lo vamos a ver ahora, ahora mismo. Efectivamente, 2 16, 3 Ha bajado a una bajado sola décima. ¿eh? También no. tenemos, son los dos únicos pilotos que han bajado del 17. En 17 tenemos a Luc Musto, a Manuel Alves, que se acaba de posicionar en cuarto lugar, eh, a Chefo. Y ya en 18 tenemos a Alberto Lacharini, José Antonio, Cristian Francisco, sí, y Alejandro, Alejandro Tomeno. Y ya se pasa la gente a 19 también. En 19 está rodando Luis Piscioto, Alejandro Díaz en coto Y bueno, lo siguiente, yo creo que todavía no han, no han marcado una buena vuelta. De todos modos, Entonces, eh, se acaba de meter ahí en medio también con un. 2 16 7 wow, vaya de empazo para Dusan sí piloto, el piloto muy cero. rápido que lo demostró la, eh, la semana pasada y bueno bueno tomo Estoy viendo, estamos enfocando a Lumbusto que tiene un tiempo 172 pero bueno el líder board tiene 2159, 15 9, que es el está entre los más tercero más rápido o sea que tiene aquí todavía un potencial eh, bastante bastante fuerte viene bajando una décima pero bueno ha perdido ha perdido medio segundo en el segundo sector con lo cual esta vuelta bueno, pues perdida y me imagino que hará otro intento. Quedan solo seis minutos. estamos a, Eso apenas son tres vueltas, no llega. Van a ser a dos 15, pues no, no, llega. Van a, ser, van a quedar dos vueltas, con lo cual los intentos en un circuito tan largo eh, son bastante escasos respecto ¿no? a otras pistas donde eh, andamos en un minuto y medio. Sí, aquí va a haber bastantes diferencias de tiempo y.. Y en la segunda manga de 30 minutos, si sí hay pilotos que se paren en base y hay alguno que no, sí. va a haber incluso algún doblado. Sí, sí, este circuito se, se va a prestar un poco a. Alberto Lazzarini, que la verdad es que estoy leyendo de, que, que es del equipo Racing Heart Italia, y me uh -huh. extraña muchísimo que un, un piloto italiano no sea del equipo Balas Racing Sí, sí, porque... sí, sí. sí. Eh, yo, es es que, una comunidad que. que es que hay muchísimos pilotos. Balase, son legión. Son, no sí, sé, sí, sí. Entras en ese en Relix a, a ver el equipo y la lista no se acaba. No se acaba Tienen muchísimos pilotos. Y no solo italianos, además. Eh, también tienen otras nacionalidades. Básicamente italianos. Sí, son comunidades de pilotos. Al igual que Pro Fórmula, siempre lo sí, recordamos sí. a estas dos grandes comunidades que que está en la organización también de RS de rey Room Spain. Eh, eso muy prolífera en piloto y, y abastecen las parrillas de sí, aquí, se, aquí se le ha hecho un poco de menos en este campeonato estoy viendo que no, no veo ninguna bandera ucraniana. Bueno, de aquí mandamos un saludo a Claro, sí, porque me parece Cyril y esta gente eh, si sí, es... estaba inscrito en el campeonato. Este en esta ronda estamos viendo 22 pilotos. Y creo que ha habido mucha mucha ausencia. ¿eh? Sí, bueno, el, la semana pasada fueron cerca de 30, hoy son eh, 25. También es un poco la dinámica habitual, estamos en la tercera ronda, siempre se suelen caer algunos pilotos. Ah, vale, sí, 25. Esto es que estaba viendo yo los tiempos que habían marcado, solo 22 pilotos han marcado tiempo, pero hay 25. Ah, sí, la sí, sí pero los 25, bueno, que son una muy buena parrilla. En bueno, el server estoy echando un vistazo y funciona perfectamente también. Sí bueno Perfecto. Pues nada, eh, vemos que se mantienen los tiempos, quedan cuatro minutos y vemos que sigue estando arriba Manuel López con ese 216-3 que marcó. Seguido una adicional de Alonso, tanto en Alonso, luego Orlando Telleiro, que sigue a Dushan Miloradovic, José Muñino, Luz Mustod, Estoy viendo en el chat que ha escrito Cirai Gurunjan, dice, hello gays.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 de este bonito espectáculo que nos van a ofrecer pilotos como el que teníamos en pantalla Orlando Teleiro, Emanuel López, que vemos ahora también. Pues sí, nada, vamos a ver si, si mejora, ¿no? Ya viene bajando media décima. Y bueno, de eh, tomar eh, Viendo los tiempos de la líder, pues, que, que, bueno, que, que, que, que otros pilotos estaban ya en esos 216 bajos. Eh, pues, se me hace raro que verlo tan están todos tan tiempo tan altos a ver si a ver si nos sorprenden eh, ahora bueno que dice Cira que no me reconocía la otra eh. no. No, no me he operado de voz ni nada eh, no sé eh, el acento no sé intento pronunciar lo mejor posible ya ya me cuesta y soy almeriense y bueno y eh, se añade también a Joaquín García al chat eh, da, da para Agustín, algún participante Agustín, de, Agustín Santana y bueno Agustín Santana lo tenemos ahí en, ha marcado el, el tiempo que le da posición 19 un 219 la verdad es que no es un mal tiempo pero viendo el nivel que hay en pista joder eh, está complicado hacer un top ten Recordar sí, sí. que el top 10 eh, permite a los pilotos en la primera manga eh, quien llegue en esas 10 posiciones, en primeras, eh, luego ahí eh, se alternan las la posiciones. invertidas invertida. Paso, sí, parrilla invertida, los 10 primeros. El uh -huh. décimo pasa a ser el primero en la segunda manga y, y el, el segundo, el, el, el noveno pasa a ser el, el segundo y así y sucesivamente. Y bueno, y y la verdad es que es bastante interesante ver la, el comienzo de la segunda manga esa parrilla invertida sí. luego la gestión de neumáticos la eh, carrera esta primera carrera siempre más al spring y la otra intentamos eso ofrecer diferentes espectáculos sabemos que va a ser un espectáculo las carreras pero que sean diferentes espectáculos diferentes experiencias para los pilotos y, y por lo que estamos viendo también que sí que es verdad que en la primera carrera están ganando pilotos muy rápidos muy rápidos en esta categoría de vtcr pero luego en la segunda manga estamos viendo hacer top 5 incluso podios o ganar alguna carrera como la semana pasada ganó eh, josé moñino eh, la carrera un piloto que bueno que Seguramente no marque la mejor el mejor tiempo de vuelta, pero ganó la carrera debido a la constancia y a la gestión de neumáticos. Vemos que hay curiosidad, no? Estoy viendo a José Muñoz, pone que pertenece al equipo Mosbin, que es el nombre de otro piloto que está corriendo también aquí. Y, y, y José Muñoz se ha puesto bandera rusa. Una curiosidad. Bueno, pues ha terminado la cual quali. Eh, al final, pues Manuel López ha hecho con, con la pole con Totif 6-1 Antonio Alonso a tres décimas, sigue por Orlando cuarta posición para Dusan Milo Doradovic, José moñino en P5, Luc Musto en sexta posición, seguido de Manuel Alves, Chef of Performance, P9 para Diurka, P10 para Alberto lazarini y del 10 para abajo, eh, pues ya eh, Anena Blasidevich, José Antonio García Canosa, Alejandro de la Reina y Luis Pisoto hasta el, hasta el 14. Bueno, pues bueno, nada. Pues. Me gustaría también comentar que estrenamos overlays nuevos ay, ay. en la retransmisión. Si os dais cuenta, eh, tiene el mismo color rojo que el logo de RRS. Eh, tiene un pequeño difuminado de negro a transparente y hemos puesto un poco más transparente la tabla de resultados tanto de quali como de resultado de la carrera. Eh, hemos incluido también el logo de rey Bull Spain. Y la tabla de clasificaciones de los pilotos a la izquierda, donde salen las banderitas, que ahora no la vemos porque estamos en warm-up también la hemos hecho un poco más transparente sí. para que bueno, para darle más importancia también al espectáculo y que no, sí. que no moleste tanto. ¿no? Sí. Se vea la información suficiente y necesaria de la mejor manera posible y sin perjudicar lo que es la, la visión global de, de la carrera. Bueno, todo esto gracias al trabajo de, de Fran y Roberto, que se han... Sí, gracias Roberto, que es el experto, el desarrollador. Es y tú que eres la mano de obra y, barata, que y siempre, bueno, siempre intentamos ayudar un poco. Sí. sí, bueno, entre todos vamos sacando un poco adelante esto y mejorando ¿no? un poquito día a día. Eh, Joaquín García nos dice que la próxima la carrera no, no se la pierde. Pues claro que no, que, Joaquín, te esperamos. Eh, sí, notificó ausencia, quiero recordar, y bueno, debido a lo que sea, eh, siempre puede haber algún problema. O, no puedes, lo que sea, no puede participar, pues intentamos que lo notifiquen los pilotos como bien, como bien hizo yo y, y así puede entrar algún piloto suplente y tener la parrilla lo, lo más completa posible. Sí. Bueno se va acabando el warm up que apenas le va a dar para, para una vuelta por eso ese, ese tiempo de 2.15 eh, y bueno eh, ¿te atreves a apostar ¿Quién, quién va a ganar la primera manga? Pues me atrevo a decir que no va a tener nada que ver el, el, el podio de la, de la race 1 con el podio de la manga 2. Y mojándose, eso, ¿Y no, eso, es. tenerlo claro, tenerlo muy <ríe> no, no, claro. Eso, eso, eso. Y eso es lo interesante eh, de, de estas fases Eso es lo interesante de este formato, ¿no? Eh, eso es. El que haya distancia, que haya diferencia entre la primera y la segunda manga en, en, en tiempo, ¿no? En tiempo son 20 y 30 minutos. Uh -huh. Y bueno, decir eh, ahí nos comenta también que la verdad es que Manuel López es muy rápido uh -huh. y sí que sí que es verdad que, que este piloto ahí lo tenemos que saldrá en, con la pole position y nos tiene acostumbrados a muy buenos tiempos. Pues sí, la verdad que sí. sí vamos, es el primer campeonato que corre con nosotros y la verdad que que es un piloto súper rápido está demostrando en cada carrera y hoy, hoy seguro que vemos una exhibición de todos modos yo que sí me voy a mojar ya que tú no lo haces <ríe> yo creo, yo creo que, que yo voy a apostar en esta carrera por por Luke Musto que aunque sale me parece que es sexto le, le voy a dar le voy a dar mi apoyo eh... <ríe> Yo a Luc gustó te iba a decir, lo conozco personalmente, no lo conozco personalmente, nos, conozco, nos conocemos aquí muy pocos personalmente, pero sí que he tenido trato con él y, y realmente un piloto muy rápido, eh, ha sido piloto de competición real y uh -huh. tiene muy buenas manos en muchas categorías diferentes. Eh, Orlando Teleiro a mí me, me gusta mucho también como conduce ¿Sí? y bueno, manuel yo creo que viendo en esa pole position va a defender con, con uñas y dientes la, la primera posición para conseguir la victoria no sé va a estar entre eso bueno estamos viendo también a Dusan por ahí José, Mo, José Moñigo no podemos olvidarlo bueno acaba de empezar la carrera vamos a ver qué tal de momento bueno con esta recta tan larga pues, por salida pero como debe ser no debería haber ningún problema y vamos a ver cómo afrontan la primera curva que van a llegar bastante lanzados. ir sí, la Ira puesta por por Orlando también y la verdad es que adelante hay muchísimos pilotos. Tenemos también ahí a HFO Performance a Manuel albert Alberto Lacharizni, nena eh, Alejandro Díaz, José Antonio. Por ahí hay pilotos muy muy muy, bueno, muy rápidos. Y tenemos a Hugo Alexandre que debutó la semana pasada y que consiguió ganar en una de las mangas. Uh -huh. Vamos a ver qué, qué papel hace hace hoy pero bueno, es que tenerse ahí en P16 a Luis un pero pues claro, con este en parrilla es que es que es difícil ¿eh? estar arriba estar porque hay mucha competencia. Bueno, de momento vemos que toma la cabeza la bolsa, que la gana de esa primera posición a, a manuel López. Y bueno, de momento el resto de posiciones se mantiene más o menos eh, que la parrilla, tercero blanco, que y... sí, Si quieres puedes poner ahora lo de para ir viendo también sí. las batallas. Sí, ya vemos que por detrás la es... entre de los un que hay entre un piloto y otro. Sí, ya vemos que por detrás, hay una batalla entre Renata. De paso ¿sí? vemos también ¿Sí? <risa> el live nuevo que el con el rojito ese que la verdad es que ha quedado bastante guapo, Casan eh, casa muy bien el blanco, el negro y el rojo. Uh -huh. En sin Racing es eh, muy explotado es ese, eh. sí. ese tricolor y y bueno. Bueno, pero, hay que, pero bueno, lo no estamos viendo los coches, ¿no? Si te das cuenta estos son tan <risa> <risa> <que> son... <risa> <Lo siento. risa> bueno, vamos a ver, aquí ha habido una, una salida de pista por parte de que es Tusan Bladovic, que está cayendo bastante la clasificación. Una pena. Bueno, vemos a José Moñino también ahí en sexta posición, luchando con, con Alberto Lasserini, el piloto italiano. Y. Bueno, aquí tenemos un grupito que están todos muy sí, muy Sí, y sí, ahí, chefo. Guay, cogiéndose el rebufo por detrás también, vemos a, a Nenaz con ese. Eh, Onda cívica Amarillo que estaba en paralelo, creo que lo mantiene el paralelo. Sí. Ahora le Guay. toca remontar porque ha sido el piloto que. ¿no? que... Perjudicado Vaya, paralelo con Alejandro Díaz. Espectacular la retransmisión de Alejandro Díaz que tiene que estar haciendo en Twitch. Que es su plataforma donde gestiona él la, la onboard. Como siempre, recomendamos que paséis a, a visitar su canal. Ahí veíamos otro adelantamiento también en esa eh, segunda curva eh, por el interior. De momento mucha mucho intercambio de posiciones sí. y.. Aún estamos en las primeras vueltas y esto. Sí, bueno, se, claro. se tiene que estirar un poco la serpiente y, y que la gente vaya bueno, a tomar la, verdad la verdad es que fíjate que hay.. Eh, fu, fu, fu, fu, fu, ahí sí, hay 10 pilotos que están en menos de un segundo. Desde el séptimo posicionado Alberto lacharini hasta el 18, 19 prácticamente se nace coto, están casi a, a menos de un segundo. Sí, sí, hay un grupillo ahí sí. bastante apretado, pero bueno, yo creo que ya se van estirando. Lo que estoy viendo es que parece que hay pilotos, ¿no? creo que Chef Performance, eh, Dimitri bien y Luis Pesoto eh, pues han tenido algún problema, están los tres retirados de carrera. Una pena porque, bueno, tanto por Luis, que le conocemos más personalmente, y el resto de pilotos, pero pero una pena, vamos a... Vamos a volver a, a carrera, a la cabeza. Sí, en, la, en, la cabe, en la cabeza tenemos a Antonio Alonso, que está liderando esta, esta carrera ahora mismo. Eh, quedan 15 minutos y tiene pegado a Emanuel López a un segundito, un segundito y medio. Pues sí, aquí, el de Leiro, Sí que es verdad que están también bien. está intentando no despegarse de estos dos. Pero justo wow. que ya está en cuarta posición. Emanuel eh, se va por el exterior de esa curva ha muy salido difícil, ha salido la coche ya y ahí ha perdido la de ha aprovechado bien. para para meter su Cupra ahí y hacerse por la segunda posición y ya la caza de de Antonio Alonso por detrás vemos también a este a Manuel porque en esta recta va a tener una hemorragia de posiciones brutal de hecho ya le han adelantado bastante ha sí, caído un tapio 8 y bueno pues ahora tiene aunque le quedan 15 minutos para, para intentar pues recuperar a toda, toda esta hemorraje de tiempo, a ver hasta dónde es capaz de, de, de, de recuperar. Ahora mismo he estado luchando con Nena Bladisevich, que, que bueno, que, que también es un piloto que, que en la, la, la semana pasada se demostró bastante rápido. Así que no, no, vaya vale. serpiente, vaya sí. preciosidad eh, pista y, y esta categoría, la verdad es que ofrece un espectáculo brutal. Eh, bueno, en la parte de adelante, la verdad es que Antonio Alonso. Eh, debido al incidente ese de Manuel López, le ha permitido tener un poco de respiro y ahora mismo se sitúa a tres segundos más o menos de Orlando Teleiro, que es el segundo posicionado. Eh. Sí, vemos que, bueno, vamos a ver la, la, la vista casera, trasera desde. De, sí, coche. yo, eh, este grupo, bueno, eh, el grupito este de, de coches tío, no lo perdería de vista. La verdad es que la parte de adelante está un poco distante. Y, y no sé si coger algún plano general, como la cámara fija o el plano eh, cenital. Si sí, vamos a sacar el helicóptero, que como tú bien dices, muchas veces un pues, dinero nos cuesta, hay que aprovecharlo. <risa> y bueno, pues eh, vamos a ver las tomas que nos dan. De momento vemos ahí, ¿no? Hay una una lucha entre Dusan, Mirarovich y.. bueno aquí vemos que también está Luke Musto recortándole a Orlando sí sí Luke Musto está justo pegado a Orlando Teleiro piloto portugués que bueno Luke Musto eh, sí es verdad que está nacionalizado en Inglaterra pero se puede decir que es español vamos sí. no lo apropiamos y... sí <laughs> Es bilingüe bueno y, y lo veíamos ahí muy muy pegado a, a Orlando. Sí. Vemos también la, la lucha por la sexta plaza. Sigue Manuel López acosando a Nena Vladisevich pero no, no, no consigue. No consigue pasar al al Cupra de, del Serbio. Y, y bueno, ahí, ahí va a haber una lucha. Va a tener que, que intentar remontar a Manuel López y Recuperar toda esa pérdida, ¿no? en esa salida de pista que ha tenido. Vemos que ya está gusto metiéndole el morro a Orlando. Ya está buscando un poco el hueco y decir aquí estoy, a ver si pone nervioso al portugués. Aunque bueno, el portugués eh, tiene experiencia ¿eh? como para, para asustarse. Por estas cosas y ahí da ánimo a Nena de... que un gran piloto serbio y, y Orlando. Old man, come on. <ríe> Orlando desde la vieja escuela y a mí me encanta conducir con Orlando. La verdad es que tienen una frenada, los pilotos portugueses siempre lo digo, que tienen una frenada bastante bastante agresiva, no, eh, apuran muchísimo, muchísimo la frenada y siempre se puede aprender de ellos en ese aspecto. Pero que, que me gusta eh, conducir con, con ellos. Bueno, parece que el gusto le, le ha adelantado por fin, a precisamente a Orlando. Eh, vamos a ver si es capaz de cazar a Antonio Alonso, que bueno, está más de 6 segundos. Pero bueno, aún quedan 11 minutos y pico. Eh, cualquier fallo, cualquier salida de pista, irte largo en una curva y, y esa ventaja se desparece. Vamos a ver si el y Orlando son capaces de cazar al líder. Vamos a sumar el copy de, del amigo Alejandro de que está luchando por, por adelantar a Luis Sousa. Está ahí en una batalla por, por la posición 13. Eh, creo que no, que lleva el, el golf. ¿no? El gol lleva, así que lleva Alejandro y bueno, pues ahí está intentando luchar. Y bueno, seguimos también con... Con la pelea de Nena, a y Emmanuel López por esa sexta posición y no paran de, de adelantarse el uno al otro. Y aquí vamos a tener una lucha que, que bueno, va a perjudicar a Emmanuel en cuanto a su escalada, eh, claro, esa lucha va a perder tiempo, pero bueno, nos va a dar un espectáculo seguro. Buah, es que fíjate que paralelo, hay dos o tres paralelos aquí en el grupito este. A nena lo tenemos ahí luchando con. Con Manuel López, eh. Y bueno, y... Manuel López sí efectivamente. Sí, que parece que definitivamente lo ha adelantado. Pero es que por detrás también tenemos a Alberto Lacharín y Manuel Alves. es Manuel Alves le va a meter el Hyundai blanquito ese a, sí, a ve, Alfa Romeo. Ahí lo vemos en paralelo. La acaba de le está adelantando ahora mismo en estos momentos. Y bueno, tiene padre. unas rectas considerables que si sí, tienen buena atracción en la última cura bueno vemos ahí también a Hugo Alexander que intentaba también meter el coche a Alberto Lazzarini y la gana la posición y joder espectacular el trazado de américa bueno, sí, sí. desde luego que es un, es un circuito que bueno, sí, pero, circuitazo, sí. sí, sí es, un, es un clásico y, y, y, y para estos coches se presta bastante ¿no? ver, espectacular Bueno, ya van quedando menos minutos, nueve minutos. Eh, sigue Alonso distanciándose de Luke Musto, que es el segundo posicionado. Orlando Teleiro muy pegado de, de Luque, Tercera posición. Eh, José Moñino tenemos ahí en cuarta posición. Manuel López viene recortando tiempos por detrás de, debido al incidente, en quinta posición. Bueno, Luke y Orlando wow, muy pegados también. Sí, está, está ahora mismo muy encima. Guay, este grupo tío, este grupo es alucinante. ¿eh? Desde el quinto, desde la quinta posición de Manuel López hasta la catorceava de Alejandro Díaz Reina, sí, va, sí. hay un grupo que que no sabe que si Alejandro va a terminar el cuarto o va a terminar el 14 Sí, sí, sí. Ahora mismo todos todos estos pilotos están muy, muy pegados intercambiando y posiciones con tantas recta, la recta principal y luego la otra recta también bastante larga y sí aprovecha los rebufos porque fíjate que, que creo con esta, esta lista tan, tan, tan larga pues los rebufos son constantes y en esa recta pues bueno tienen oportunidad de, de ganar protección. y sobre todo también me imagino en la frenada que llegarán bastante lanzados bueno, pues ahí las apuradas y un poco llegar quizá al límite puede ayudar también a posiciones Vemos que Antonio Alonso sigue con, con su pasión militar, <ríe> está solo. Vamos a dar un repaso un poco a la parrilla. En la segunda posición está Luc Musto que acaba de adelantar el lado de En cuarta posición José Moñino, seguido de Manuel López, que ya, ya es P5. Nina Bradisevich P6. Séptima posición para Manuel Alves. José Antonio García Canosa eh, en octava posición, novena para Hugo Alessandre, que está también luchando en ese grupito que hablábamos antes. Yusam Milo Darovic eh, es décimo, Alejandro Tomeno hace la posición once, seguido de eh, el italiano Lazzarini, y en P12, Alejandro de Reina, seguido de Luis Sousa, 15 para eh, Cristian Balcelli, Agustín Santana está en P16, continuación, le persigue Carlos Ródenas. Seguido de Francisco Fimía, nuestro amigo Senado Checoto en posición 19. Diurka que debe tener algún problema porque está en P20 con el, con el Supra Negro, que por cierto es preciso, pues mate. Sergio Alonso en posición 21 y cierra la parrilla Alesia Borisova. Fuera de carrera se han quedado de momento, siguen Chefo Performance, Dimitri Mosbin y Luis Pesoto. Vamos a volver a. a bueno Cardera. tenemos en parrilla, me parece, Ale... Ah, no, alexia es en rusa, vale. Sí. Perdón. Eh, tenemos en parrilla dos pilotos serbios, que es Dusan y Nenad. Y uno de ellos, Nenad, eh, la verdad es que tiene mucho mérito este piloto, porque tiene una discapacidad física. Eh, tiene vídeos en YouTube eh, donde hace streaming o, o hace grabaciones on board. Y, y bueno tiene una cierta una cierta serie de adaptaciones en el cockpit y juega con joystick y tiene poca movilidad. Pues es y, rapidísimo. ¿eh? Y si os dais sí. cuenta eh, es brutal la, el nivel que tiene a nivel competitivo está en un sexta, una sexta posición en un campeonato en una carrera de un campeonato donde hay muchísimo nivel piloto bastante experimentado y, y tiene el doble de mérito este piloto. No, no conocí ese detalle, pero no, me parece muy meritorio. Y bueno, que aquí, pues. O sí, le, o podéis eh, si podéis no sé cómo se llama el canal, si poniendo su nombre en YouTube aparece, pero, pero ya os digo que yo he visto vídeos y, sí. y es de apreciar, eh, pues, eso, ¿no? que, que debido a las circunstancias pueda disfrutar igual que otro piloto, por supuesto. Sí, sí. Y. Y, de, y a ese nivel ¿eh? y a ese nivel pues sí porque ya digo, eh, que eh, muchos de nosotros vamos en primera persona eh, no llegamos vamos eh. yo que abro bueno yo, yo... yo aquí meterme en un top ten es muy difícil sí, eh, sí. Eh, en, en p10 vemos a Alberto lacharini está detrás de Hugo alessandre y son dos pilotos brutales o sea <ríe> alejandro díaz de reina que es un piloto muy regular y bastante rápido en cualquier categoría eh, lo vemos en p11 claro es que es aquí. que claro, hay un nivel competitivo tan alto que pilotos a lo mejor es que en otros que campeonatos están donar, más arriba aquí les, les cuesta pero porque es que hay una competencia muy, muy alta estaba viendo que, que bueno que alejandro tomeno también ha abandonado eh, junto con, con Dusan, no, el el serbio con lo cual son cinco pilotos siguen 20 en pista y bueno eh, vamos a ver esperemos que, que tengan más suerte para para la segunda la segunda manga vemos ahí a alessandro luchando con manuel alves que eh, parece que mantiene la posición pero bueno están ahí a apenas a una décima a ver si si Hugo le puede ganar la, la posición de tomo de estas antonio garcía nos detrás y con la caña de pescar que igual puede, puede beneficiarse de esa lucha. También tenemos a Luis Sosa con Christian Balselli. También lo mismo compitiendo por, por la docea posición. Que lo que vemos. Sí, sí, te das cuenta, mira, el tema yo ahora me estoy fijando también, el tema un poco de los overlays eh, El tema de las posiciones, la clasificación. Ahora no es tan oscuro el fondo de los tiempos y permite. Apreciar a nivel general la vista, no ver ese coche que se mete ahí, Eso no tapa. Es. Claro, claro, yo creo que, que queríamos tener un, un overlay un poco menos agresivo de lo que eran los no, Más sólido, sí, sí, sólido sí. Sí. más amigable y y que, no. que nos permita ver más el fondo, ¿no? ver el circuito y sí, la acción que, que sucede en esos lados de la pantalla. El track map que me parece que en esta pista no funciona porque lo estoy intentando y no funciona. Como los resultados, ¿no? el overlay de resultado de cual y de carrera. Eh, lo hemos hecho también más transparente para que, aunque se estén viendo los resultados, pueda estar apreciando los resultados perfectamente y en un segundo plano también apreciar la posible batalla que haya por detrás. Bueno, vemos que Antonio Alonso eh, ha perdido bastante tiempo. Eh, ahora, de 7-8 segundos que llegó a estar, ahora está a 4. Eh, de... Sí, Orlando le ha recuperado esa segunda posición al Luque. Sí. Y vemos que, bueno, que aunque queda es la última vuelta, quedan dos minutos. Seguramente, pues terminar esta y otra más. Eh, no se puede, no se puede despistar a mismo Mantener Alonso de una victoria que, pues, bueno, parecía que la tenía la tiene ahí a la palma de la mano, pero tiene que seguir trabajándola La de todos, vemos ahí que también lo gustó. Está persiguiendo a Juan de está ya medio segundo y también para, para entrar dentro de. de de la cacería a, a, para pillar a Antonio, Antonio Alonso. Y vamos a ver si. Yo creo que Antonio ya sabe el tiempo que queda, que queda esta vuelta, está entrando ya por esa última vuelta y. Y, y ya sabe que. que quizás te administrado bueno, un poco ¿no? la ventaja. Sí. ¿no? Yo creo que ya tiene la victoria conseguida, a no sé que la cague mucho. Sí, bueno, es la, la última vuelta. Es una carrera impecable, la verdad sí, es que estando, sí, sí. estando Emanuel López ya iba el primero y bueno, y Emanuel al final ha tenido ese incidente. Ahí lo vemos en quinta posición. Pues sí, José Moñino ahí en cuarta posición, también muy buena carrera para José sí. Moñino que, que está defendiéndose bien a la distancia de manuel López, que viene muy rápido por detrás. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Queda apenas un, un minuto. Vamos a ver. Bueno, y Luc Musto, Orlando sí, Teleiro, por Luke esa puede... segunda posición. Y pegados sí, sí. también. Por... Buah, es que hay batallas todavía. Mira, en la parte de... desde el décimo hasta. Bueno, hay varios. Por detrás, el Alberto Lazzarini que, que por detrás está en todas las batallas. Yo creo creo recordar que lo había visto al principio. Por posición 15 está ya décimo está ahí también persiguiendo a, a José Antonio García Canusa este este piloto también eh, pues eso, está en todas las batallas y seguro que vamos seguramente es el que más está divirtiendo hoy porque al final es como mejor te lo pasas que es peleando sí bueno un saludo también para Mr. Yusuf que Realmente está en casi todas las retransmisiones que tenemos, por no decir en todas, y muy activo en el chat. Y como bien comenta, ¿no? Que cuando ves a nenas conducir, eh, te das cuenta que el límite eres tú, ni el sim, ni el volante, ni puñetas. Es verdad, ¿eh? Porque, Pues sí, Al final el límite lo ponemos uno mismo y, y hay de apreciar y de aprender eh, esa actitud si Cirayun ya bueno tampoco controlo mucho bueno básicamente está diciendo no el, el que, que, él es de, que es amigo de, de nada aunque son de diferentes países que han luchado en, dentro del mismo equipo en diferentes campeonatos y, y que, que él admira que estamos sorprendidos de, de, de la, la fuerza de voluntad ¿no? la dedicación que, que tienen en, en -up y que la ambición de, de, de ser de uno de los mejores pilotos y que, que bueno que, que tiene esa ambición y esa dedicación y que, que para él es inspirador ¿no? para hacer para buen sí. algo bueno ya bonitas eh, palabras si acabamos, sí, acabamos de ver también a antonio alonso ya terminar la carrera en primera posición eh, orlando segundo lo mosto ha llegado en tercera posición josé moñino esa cuarta ese cuarto lugar eh, manuel lópez al final quinta posición para el manuel lópez Nena ha llegado el sexto, eh, Manuel albert el séptimo, Hugo Alessandre el octavo, no, p9 para eh, José Antonio, José Antonio García Canosa, José Antio, eso José Antonio García Canosa que no lo veía bien. Eh, Alberto lacharini cierra ese top ten, que le da que ahora será la parrilla invertida de eso, sí, a en la pole, y el primero piloto. Eh, bueno, seguimos a Alejandro Díaz en P11, Carlos Ródenas P12, Agustín Santana SP13. Ya han llegado todos los pilotos. Diuca se, se ha quedado en P14, Sena coto P15, Francisco Fimia P16, Sergio Alonso P17, Alesia P18 y Luis Sousa. Al final, yo creo que ha tenido algún problema porque lo vemos ahí sí. con. Como el motor reventado. Sí, ha caído hasta P19. Y P19 para... para bueno, Luis pues Ux. se va, como siempre, ahora con, con la pared invertida, pues se van a poner las cosas interesantes. Vamos a ver a, bueno, a, a esos pilotos que, que, que ahora tienen una, una oportunidad de, de, de estar arriba y gestionando bien neumáticos y y con un poquito de suerte pues pueden, pueden conseguir un buen resultado en esta segunda manga. ¿No? Como decíamos saldrá en, en la pole Alberto Lazzarini, eh, en la segunda posición José Antonio García Canosa y en tercera posición Hugo Alexandre que, que como decíamos ganó una manga la, la semana pasada. Ahora está en disposición Hugo ¿no? saliendo esa tercera posición de, de, de volver a intentarlo. En ese podio que decíamos, eh, al final se ha colado. Bueno, no, tú ha... apostaste por Antonio Alonso. No, yo aposté por Luz Busto. Que se ha... se ha hecho P3. Sí, pero Antonio Alonso, tú lo incluiste en, la... en el podio, ¿no? Si quieres recordar o no. Ah, No, no, no. Yo, al fin, bueno, yo no me mojé con podio. Yo solo dije ganador. Vale, no, tú yo tú he dicho sí. Yo Manuel, Orlando y Luque, creo. Pero bueno, es que al final Antonio ha hecho un gran despegado. Luque, yo creo que Orlando y Luque, ni, ni entre ellos sabían quién iba a quedar segundo, porque <ríe> ha habido vueltas que por meta pasaba segundo Luque, ha eh, habido vueltas que pasaba por meta segundo Orlando, entonces entre ellos, pues bueno, la, la última vuelta ha pasado Orlando por meta antes que Luque y, y se ha llevado esa segunda posición. Un saludo para Alexander Naigichenko también que está por el chat. Bueno, vemos que bueno, poco a poco que está también saludando por el chat, la verdad es que de agradecer. Bueno, pues agradecer bueno, también. Oh, no, perdona. Enrique. Nada, no quiero decir que bueno, está viendo ahora mismo que tenemos. Pues vamos a ir moviéndonos entre los 18 o 20 espectadores, agradeceros a todos, ¿no? El, que nos sigáis por por YouTube. Os recordamos que mañana también metiremos el, el Porsche Trophy. Y o sea, sí, mañana la, tenemos la, la Hambug Porsche Trophy. Eh, Recordar que es todos los jueves a partir de las diez y cuarto creo que empieza la cual y o a las diez y media no lo recuerdo bien. Y bueno la verdad es que si queréis. En recibir alguna notificación cada vez que hagamos directo, lo, lo mejor es suscribirse al canal y, ay, ay, y ay. automáticamente YouTube se encarga de. Y denle de like. Ver, si os gusta. Denle like si te ha gustado y, <risa> y denle dislike si no le ha gustado. No, eso a, eso no le, a eso no le dais, pero suscribirse. Pero no, le deis, no le deis al like <risa> si no ha gustado, porque tontería también. ¿no? <risa> al final, si te dais. Un like eh, porque os gusta Rey Bueno, Prom, aquí, o tengo, os gusta... aquí Bueno, Sena HCC se está haciendo auto spam. Eh, porque el usuario KJCR 1985 es, es, es Sena HCC. caro campo. Dice: Sena HCC forever. Auto spam. Ahora correr la segunda. Pues bueno, Sena. Claro, eh, la ver si tienes más suerte. Y, y puedes tener una, una mejor posición. Ánimo. Pues sí, la verdad es que es un piloto que está acostumbrado ya a competir aquí en los campeonatos de sí. Rail Run Spain de RRS y, y yo creo que está disfrutando mucho porque bueno eh, la verdad es que Sena es un piloto que ha tenido alguna época que ha estado más ausente sí que es verdad pero bueno cuando lo ha podido retomar está a pleno rendimiento y sí. a piñón fijo <ríe> compitiendo sí, en sí, sí, sí, sí. interesante. Bueno, va a empezar ya... Va a empezar esta segunda ronda, recordar 30 minutos eh, de casta y, y, y, y consumo al por dos. Y bueno, le, los 10 primeros pilotos eran parrilla invertida de, la, de los resultados de la primera carrera. Uh -huh. Y va a estar muy interesante tanto la gestión de los neumáticos, que sobre todo lo veremos a final de carrera, como la el intercambio de posiciones en la, en la salida y en las primeras vueltas. Pues sí, la, la, la segunda está, manga siempre es siempre sí, no, interesante. Aquí, sí, aquí no sabes por quién apostar, porque Uf. si con que pare uno ya... Bueno, es que, pues, es que va a haber diferentes estrategias. No sé. Bueno, va a empezar ya la, pues, la segunda manga. Y Alejandro no sé. Díaz es un piloto que gestiona muy bien los neumáticos. José Moñino también lo demostró que puede estar ahí y ahí vemos la, el comienzo de la segunda carrera. Bueno, vemos, vemos que ya en la cabeza se está Ya wow, se están poniendo los planos. Parrilla de tantísimo coche. Bueno, de momento, como siempre, muy apretados las primeras vueltas. Ya vemos que, por desgracia, Alberto Lazzarini, bueno, pues... Ha sido adelantado por Manuel Alves y por José Antonio García Canosa. Luego, Alexandre está en cuarta posición. Quinta posición para, para Manuel López y que sirvió En sexta posición. Espectacular visualmente. El que no se ve ninguna skin repetida, a no ser que sea mi equipo. Uh -huh. Y eso hemos intentado. Intentamos en cada campeonato que no se repita skin, a no ser que, que sean del mismo equipo los pilotos. Sí, yo, yo que eso. se agradece. Yo visualmente se eso agradece mucho, los pilotos también lo agradecen al poder reconocer a un piloto que siempre bueno, al final la, en la segunda tercera ronda ya empezamos a reconocer rápidamente a cada piloto por su por el coche que lleva o la skin que lleva y, y te agradece. Sí. Bueno, pues nada, ahí vemos que que Manuel Alpes toma tomar la cabeza. Vamos a ver. Es... Quiero recordar, ¿no? Que en la segunda manga también la semana pasada Manuel Alves también estuvo dominando la segunda manga y creo no llegó por por poco no? Me suena, puede ser, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, es un ¿Qué, piloto qué? Manuel Alves, ¿no? Eh, creo que pinchó o no pero, sé si pinchó, Pero ya muy cerca del final. Tuvo que entrar a que entrar a y quedando pocos minutos no llegaba claro. y. Vamos a ver cómo si es capaz de gestionar. Bueno, hemos neumáticos. visto, no sé si se ha visto en cámara el adelantamiento de Antonio Alonso por el exterior a Orlando, ha sido brutal. Un pequeño choque lateral que no ha influido eh, a favor de nadie la, la posición. O sea que, que ha sido limpio a simple vista y ha sido es espectacular. Bueno, ahora mismo está el otro director volviéndose loco porque eh, están todos los pilotos. Eh, en sí, Sí. Y, y bueno, efectivamente, ahora, ahora está enfocando a Antonio Alonso en esa posición. Pero bueno, es que ahora mismo eh, están todos los pilotos eh, seguidos. Sí, mira, ahí tenemos... Hay muchísimos pilotos pegados, paralelos. Bueno, vemos... Nena wow. que ya ha remontado, está, está ahí luchando por la tercera posición con Lazzarini. Está la tercero o cuarto. Oh, mira, no paran de intercambiarse mira, la, mira, la posición. Y al final parece le ha que... Bueno, nena eh, le está ahí, le quiere hacer un exterior, vamos a ver. ¡Guau! Y se lo lleva. Nenad eh, acaba de conseguir esa tercera posición espectacular adelantamiento por el exterior. ¿Cómo ha recuperado esa tercera posición y la ha defendido muy bien con respecto al piloto? Sí, italiano, además ahora está el... cazando a José Antonio García Canosa, parece que se lo va a llevar para nada, se lo lleva. Sí, sí, sí, sí la Adelante. Rebufo y Y bueno, pues a la caza de Manuel Alves. Vamos a ver si sí, el piloto serbio. Bueno, vamos a ver, porque de, yo creo que están forzando mucho los neumáticos de estos pilotos para... Eh, te, wow, mira qué grupito más guapo, mira qué grupo más guapo. Bueno, aquí ahora mismo estamos enfocando a, a Divuka, el P12. Y bueno, pues, tenemos lucha de, entre Luc Musto y, y Manuel López sí, también por, este por la p 5 la P4 hasta la P16, hay un grupo ahí de 12 coches que va sí. muy próximo ahora mismo. Diurca ahí en medio también, detrás de José Muñino y delante de Alejandro Díaz Reina. Buah, espectacular el comienzo de esta segunda carrera. Fíjate qué preciosidad de planos. Saludo para Carlos Gallardo que nos saluda por el chat. Otro habitual y saludo, Carlos. divertida carrera. De pues sí. momento, efectivamente, eh, estaba acordando ahora del por el comentario que has hecho ¿no? de que eh, estaban, quizás, gastando demasiado goma en esta primera vuelta. Sí, yo creo que va muy a saco. Claro, que comentamos <risa> lo mismo la semana pasada y al final se demostró que efectivamente luego pasa por Madre mía, en, en, ha habido un incidente en la parte sí, de atrás. Eh, eh, eh, no sé si se ha metido ahí un coche blanco, he visto yo. Hasta no afectado a Alejandro de Arreina. Sí. No, eh, también. No sé si ha sido Luis Sousa, no lo sé, no lo sé. Cae, cae hasta hasta el final de la parrilla. Sí, una pena y nada. Y luego, si antes de cabrearse, antes de enfadarse, la verdad es que todos venimos aquí a disfrutar. Eh, desde la organización hacemos esto también porque disfrutamos comentar uh -huh. estas espectacular carreras es. y organizar campeonatos así y los pilotos esperemos que vengan también a disfrutar y la idea es esa, ¿no? Y bueno, y si hay algún percance o algo antes de enfadarse, lo correcto es hablarlo tranquilamente y si no se reporta sin ningún problema y, y se pues pone sí. orden desde la organización. Pues sí. sí, recordar eso que, que desde la organización, bueno. Pues sí nos gusta la carrera limpia pero que si hay cualquier incidente pues incentivamos el, el que reportéis porque así aprendemos todos ¿eh? sí, intentamos fomentar también el buen rollo el buen ambiente sí. la diversión en pista que aunque sea competición pero al final son compañeros en pista que son otros pilotos más que otras personas más que está en su casa en, en su simulador y comparte hobby con, contigo no y... Y bueno, tener ese tipo de empatía y saber posicionarse en, en, en, en la posición de, del otro piloto que a lo mejor te ha dado o que tú le has dado. Sí, porque a veces sea. eres tú el. Te despistas, te vas en largo y eres tú el que te. Claro, te ser causante. Hay, y, y eso no es. es. Eh, porque te has colado y has perdido la referencia de una frenada o que nada, y al final puedes pedir disculpas, ceder la posición si has causado tú el incidente y nada. Y wow, espectacular batalla que estamos viendo aquí Diurka está por ahí metido. Eh, bueno, ahí sí, sí, hay una lucha sí, ahí por, por la de, del sexto a, al décimo. Chef sí, de muy creo que ha tenido algún problema, ha tenido ahí un pequeño off-track, sí. Bueno, sí, vamos en la a parte ver. delantera vemos a Manuel Alves, que se está. se está distanciando ya un poquito de Elena nada ahí muy consistente en esa segunda posición. Veremos a ver estos pilotos que van tan rápido. Luego cómo gestionan esos neumáticos al final de carrera. Todos los pilotos que ahora estamos viendo en batalla están teniendo un gran desgaste de neumáticos. Pues sí, eh, seguramente lo van a pagar al, al final de la carrera. De y hecho, y se van a acordar la por desgaste de, de de de un poco de. De, la la de entre Manuel Alves que el primer posicionado y lo just que es el tercero hay bastante distancia hay 15 20 segundos uh -huh. y lo es un piloto muy rápido entonces ahí está dosificando uh -huh. neumáticos sí, sí, sí. intentará ir a sí. a no parar vamos Yo a ver, ver porque... las, dos, las dos estrategias son válidas al final porque vimos en la última carrera que eh, la ganó José Moñino, pero Luke, que había parado por Bosse, llegó casi pegado a José Moñino. Estábamos viendo que le estaba recortando dos segundos o tres segundos por vuelta. Entonces, al final las dos estrategias son muy válidas y sí. ya es la decisión del piloto y de su estilo de conducción. Sí, efectivamente, y el estilo la verdad que también hace, hace mucho. ¿no? Es decir, eh, parece que no, pero no, no todo el mundo de igual y eso fue, ¿no? eh, va en función de cómo te gusta conducir o, o cómo como frenas, cómo ¿no? como manejas el, el coche. Eso afecta mucho a, al de Caste. Antonio Alonso ya lo vemos en cuarta posición, está remontando bastante bien. Eh, Manuel López en quinta, Orlando en sexta. Bueno, un saludo para Manuel eh, Talavera, sí. también por aquí en el chat, un saludo. Y Ciraí dice que Alves es el líder. Eh, bueno, eh, de claro. sus amigos, todos sus amigos están, eh, están arriba, sí. Sí, sí Cirair, sí. La verdad que los elige bien. <ríe> y no sé por qué. Por... ¿A, quién... ¿A quién le preocupa eso? No sé. Bueno, la traducción, la verdad que el inglés no es lo mismo. Bueno, Cena estoy viendo también que está en plena batalla y Bueno, lo que quiere decir Cirair es que como todos sus amigos está eh, están arriba. Es como que no sabe por cuál decantarse, no cual. Es que Cirair debería de estar en pista. Eso es. Debería de estar en, en carrera. Eh, veíamos ahí a. a Sena Cicoto, que viene seguido por Luis peixoto y Alejandro Tomeno que. Estaban teniendo una bonita batalla porque estaban <ríe> en paralelo ahora mismo. Luis Peixoto intentando adelantar a. Cristian barcelino uh -huh. Bueno, eh, están ahí, hay, hay un grupillo ahí de pues eso, de Luis Pisotto eh, Alejandro Domeno, ahora mismo también ha recuperado posición con respecto a Sena. Sí, eh, Luis Pisotto, eh, Alejandro Domeno y Sena. Sí, están haciendo ahí un grupito. Y bueno, Luke Musto ya acaba de coger a Nenat. Eh, vamos a ver.. Sí, ya lo tiene a tiro. Vamos, eh... que vamos a También muy pegado a Hugo Alexandre, el otro portugués, también muy rápido. Sí. Sí, vemos ahí como le... le está cazando. Bueno, yo creo que está aquí, le va recortando poco a poco, ya está tres décimas más, ya le ha metido el morro, se han tocado un poquito. Un tu... pequeño toque, pequeño besado ah, no, y... no, no, no, no ha tenido, sí, ha sido chapa chapa, no ha tenido repercusión. Le ha hecho perder, fíjate, en este caso, pues de haber sido tan agresivo, bueno, tan agresivo, haber dado ese besito, como tú dices, pues bueno, ahora le, la costa eh, ha costado perder lo ha ganado. Charif, pero habíamos visto en otras carreras, esta hacer podio y, y luchar por esa victoria, pero. Bueno, aquí había salido muy arriba en esta segunda manga con la parrilla invertida, pero ha caído hasta P13, hasta pero es lo que sí, hablamos, es que. Tenido... ¿Ha tenido algún problema? Sí, bueno salido, ¿vale? Eso seguramente y el, y el nivel. El nivel que hay en la parrilla, que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? eh, Aquí una parrilla tan de tan nivel tan apretada, cualquier fallo lo pagan más caro que, que habitual, ¿no? Porque. Por eso, porque son todos pilotos muy rápidos y, y te quedas atrás. Bueno, bueno, dice Cirair que tiene eh, un pedal, ¿no? eh, Pedale, pedale. Alejandro Tomeno ha, to, ha tocado a Luis Pisotto, lo, lo, lo ha sacado de pistas está recuperando Luis de, de pedal a fondo ánimo Luis que ha caído hasta la P18 y bueno estamos viendo lo, ahora una batalla entre José moñino y Luis Sousa por la novena posición y bueno parece que ya un poco las, las posiciones han estabilizado y bueno ahí vemos como luc sigue a la caza de, de nenad muy pegado yo creo que si nenad está rodando rápido Luke, eh, va a ser inteligente seguramente aprovechará el rebufo Él le viene bien y y veremos a ver si qué piloto va a parar, eh, qué piloto no, como han sufrido esos neumáticos a principio de carrera, hemos visto mucha batalla y siempre tienen mayor descanso. Pues sí, yo creo que a partir de ahora que llevamos a mitad de carrera, llevamos 16 minutos, faltan 16 minutos, bueno, aquí ya se va a empezar a, a ver... Eh, un poco la gestión de neumáticos. ¿no? Va a haber gente que empezará a, a levantar un poco el pie pensando en llegar al final y, y no entrar. Y por el contrario, los que van a llevar la, la estrategia de, de ir a boxes. Vamos a ver cómo... cómo... Sí, la estrategia de boxes, si sí, se hace bien, debería de hacerse a mitad de carrera, eh, lo cual empezaría ahora la... La ventana óptima de, de estrategia en boxes, ¿no? eh, quedando 16 minutos hasta el, hasta el minuto 14 más o menos. Sí, pues estos dos minutitos que quedan. Vamos a ver si algún piloto. Claro, la, eh, el fallo viene cuando intenta llegar a, al final de carrera y luego en la, en la última vuelta tienes que parar por boxes. Entonces no ha sabido gestionar. Bien claro, eh, ahí estás perdiendo. Sí, perdido mucho tiempo eh, con neumáticos malos cuando podrían luego. No aprovechar bien la, los neumáticos nuevos. Eh, y todo eso. Bueno, por detrás vemos un grupito de, de Cristian Balcelli, Alcantomeno. Y. Um, sí, están los si quieres, estamos Quedan 15 minutos, podemos hacer un pequeño repaso de la pandilla. ¿Sí? Pues está bastante poblada y, y pues va viendo también el repaso a ver si va entrando algún piloto eh. Perfecto. Vamos a ello, pues nada, pues tenemos el líder a Manuel alves que está haciendo una carrera muy sólida. En segunda posición está Nenat, es seguido muy de cerca por Musto, cerrando el podio. Lo tiene pegadísimo ya. Cuarto Cuarto puesto para Antonio Alonso. Quinto para Manuel López, que está bastante a distancia de Antonio Alonso. Bueno, eh, Antonio Alonso tiene poca distancia con respecto a Luque y emanuel está ahí también. Bueno, ¿Tiene ahí cinco segundos? Y a Orlando también. No te fíes mucho de los tiempos. Mira más la distancia real. Eh, está. A... Es que los tiempos aquí marcan cuatro segundos, pero yo creo que esto es menos. ¿no? Posible. Bueno, seguimos con el repaso. Orlando Tejero en posición. 6, eh, seguido de Hugo Alessandre. Diorca con el, el cupla Negro en, en octava posición, seguido de José Moñino. Y décima posición para Luis eh, Sousa. 11 para Chefo Performance. Continuación Alberto Lazzarini. José Antonio García Canosa que ocupa la, de, la posición décimo tercera, Alejandro Tomeno es 14 seguido de Cristian Balcelli, Carlos Ródenas. Eh, posición 17 para Sena Checoto luis Pesotto que está en, en posición 18 seguido de dimitri mosby Agustín santana en vigésima posición 21 francisco Fimía, sergio alonso que está en la 22 alessia borisó a 23 y cerrando parrilla después de ese incidente pues alejandro de la que, bueno, parece que porque alejandro estaría ahí arriba seguramente sí, luchando por ese está, parece ser que va con, con vuelta perdida pero bueno debe, debe tener el coche tocado pero, una bueno, pena ahí está el colega terminando la carrera y eso me gusta eso me gusta mucho y dando el callo hasta el final bueno vemos que, que ya hay pilotos ya está entrando la de Alejandro Tomeno a, a cambiar a cambiar gomas y bueno ya parece que, que empiezan a ver sus movimientos en boxes minuto 13 se han esperado bastante yo creo que quizás pues no es mala estrategia la de Alejandro Tomeno. Yo creo que, que quien vaya a pararse, este es el momento óptimo. Claro. Quizá ya es un curso tarde, pero lo está haciendo correctamente. Si sí, tenía claro que tenía que parar, eh, veremos muchas pérdidas de posición a pilotos que van a intentar llegar a, al final de la carrera con los mismos neumáticos y no lo van a conseguir. Sí. O sea, si no lo consiguen y tienen que entrar a voz se van a perder muchísimo, muchísimo Pues de momento es el único piloto que entra. Parece ser que de momento todo lo demás. De hecho, Alejandro Tomé no es posición en ha entrado. Seguramente escale luego posiciones de Pues no, no recuerdo, pero yo diría que estaba por mitad de tabla, más o menos, estaría entre el 12 y 15. Y bueno, eh, ya sale, sale en posición 23, detrás eh, bueno, de esa rusova. El, el lane de de Roda América es muy largo. No sé si estará limitado a 80 o a 60, yo creo a 80, pero es muy largo. La resta de meta es muy larga. La resta principal. Y bueno, ahí tenemos a Luke que acaba de ganar la posición a Nenad Wow. Sí, lleva toda bastante vuelta detrás de él. Y espera que viene detrás. Paralelo y Antonio Alonso. Viene Alonso, todo el poniendo, poniendo la caña. Va a ver si pesca. Uy, madre mía, chapa chapa mí se están toque. tocando. Bueno, es, es un poco. poco Estos este coches permite contacto, no, no, tiene por qué, no tiene por qué pasar nada. Pero bueno, vemos que hay. Antonio Alonso, que se está aprovechando de esta situación ¿eh? sí, de sí. esta batalla. Sí, ha estado ahí muy, muy astuto. Y bueno, pues ya está ahí encima. Puede, puede, puede conseguir potio. Ya tienen ahí a tiro de vista a Manuel Alves. Y bueno, quedan 11 minutos. Eh. Manuel Alves no puede dar nada por. Por conseguido. Antonio Alonso tiene ya el rebufo cogido y ahí le va a lanzar el coche. Va a coger el interior. No, eh, cuando se sale del rebufo, Nenaz se aprovecha el rebufo de Luke y, y pierde velocidad. Antonio vale, José Moñino parece que va, que va a abandonar. Veo que está en, en la grava, no, no mueve el coche. Oh, una pena. Ha tenido una porque, porque estaba haciendo muy buen papel también. Una putada, porque la verdad es que da mucha rabia. Y sí, es verdad que lo vemos que abandonado. No, tiene 100% de daño en el coche. O sea que wow. recordar que ahora, después de la última actualización de rey Run de diciembre, implementaron los daños, planos en los coches. Sí. Ha cambiado muchísimo el simulador a nivel mucho más realista. Y con la vida misma hay que, hay que, cuidar, hay que el cuidar el coche la finalización sí. de la carrera sí. y ya es complicado, te puedes cargar la transmisión, la caja de cambio, eh, sufrir de neumáticos, sufrir de algún plano si abusa de... Bloqueos. Pinchazos, antes, pinchazo, los pinchazos bueno. antes los pinchazos había que llegar al 0%, ahora te sí, puede pasar daño, en cualquier no. momento. Y un, plan, un, un plano que no te, te multiplica la posibilidad de, de pinchazo. Sí, sí, sí. Mucho más delicado, el tema de suspensiones ahora es bastante más delicado que antes. Pues llevar un daño mínimo que te de... Condiciones a la conducción durante toda la carrera por haber dañado un poco la suspensión. Y, pues sí. y bueno, la verdad es que es muy es un simulador. Intenta simular la realidad. Y bueno, ahí vemos bueno, no una lucha. que tenía un pequeño off track, ha pisado un poco la hierba. Si sí, ha perdido un poco de, de distancia con Nenat, pero bueno. Eh. Batalla y la verdad es que se están acercando bastante a Manuel Alves. Eh, Luke está consiguiendo acercarse a Manuel Alves y está consiguiendo unir estos dos pilotos que vienen tanto nenas como Antonio Alonso. Está uniendo este grupito y lo está consiguiendo hacer. si sí, realmente ya pilotos. ahora mismo los tiempos que está marcando es que, que bueno que, que Luke gustó está a menos ¿no? de, de, de un segundo de Manuel Alves ya. Le pongo la vista la vista trasera a Manuel y, y él ya está viendo por el televisor, ¿eh? o sea, muy, muy muy de cerca. Luke Gusto me imagino que le va a lanzar un, un ataque, ya se ve que están pegadísimos, le va a lanzar el ataque enseguida. Bueno, palabras de agradecimiento decir ir eh, la verdad es que es un gran amigo y gran colaborador de RRS, es eh, la cara visible de, de la comunidad por Fórmula que Es una comunidad ucraniana y, y es de agradecer todas sus palabras. Y Nada, nos manda un poco y nosotros, un poco recordar que lo hacéis todos: o sea, todos los que participáis, todos los que estáis viendo esto, todos los que estáis activos, sea en Discord o presentando la juego o lo que sea, o por aquí por el chat. Eh, Soy si partícipe sí. y, y sentiros parte de ello, pues. Sí. Bueno, bueno, decir que Ciraí nos está dedicando unas palabras de apoyo a RRS, a la Comunidad Española. que decir thank you for your support. Um, we hope to, to, to see you race with us very soon. Please fix your, your wheel as soon as possible. A ver si bueno, lo vemos pronto en competición. La, la batalla guapísima entre Antonio Alonso, que le tiene cogida ya la matrícula a Nena. Sí. Eh, si quieres ponte alguna cámara a un boar o no sé... Oye. Sí, vamos a ver si, por ejemplo, desde el coche de Antonio Alonso, como vemos, de le tiene cogido la persecución todo, a Nenat. todo el, re el rebufo Sí, parece que va recortando. A ver, vamos a ver está en esta, sí, en esta fenada. En estas es muy difícil de meter el coche, en estas curvas enlazadas, si sí, hace bien la trazada... Nenaz es difícil de meter el coche, pero es... seguramente se preparará a la recta larga que viene ahora. Pero claro, como nena está pegado también a Luke, tiene ese rebufo. Entonces, en cuanto Antonio intente adelantarlo, si se pone en paralelo pierde el rebufo. A no ser que Luke... Y Nenaz lo va a conservar, Nenaz. ¿no? El de Luke. Claro. Claro, es que a no ser que Luke se eche para un lado y le dé el rebufo a Antonio, ¿no? Como, pero como pero bueno, eso, es muy optimista eso. De todos modos, eh, a ahí ver, es si Luke, es, eh, ¿Luke está? Se Luke okay. está en su propia, subimos el cochara de Luke, ¿no? Está en su propia batalla con con Manuel Alves y vamos. Eh, están sí, todos. No sé, un, un saludo para Sergio. Ha eh, intentado escribir. ¿eh? <risa> Dice que se ve lagueado. Eh, ah. Yo lo veo bien, creo. No sé. Eh, comentad si se ve lagueado o se ve bien la imagen. O... Seguramente está de WhatsApp, no sé ya si es coña o no si es coña no sé, tío. Bueno, de Prax te puede esperar cualquier cosa. Bueno, a falta de seis minutos. Eh, hay bastantes batallas por. bastantes posiciones. Y en la parte de delante tenemos a. Jaluk, y Antonio Alonso que están está en la casa de esa primera posición. ¿eh? Pues sí, porque aquí ninguno tira la toalla. Eh, quedan cinco minutos, han muy rápidos. Y ahora aquí se van a ver los neumáticos, ninguna ha entrado. Al final solamente Alejandro no, Alejandro, eh, Alejandro tomeno ha entrado a, a boxes a cambiar neumático que está en posición 23 parece que no que en este caso no ha funcionado la, la estrategia no ha conseguido recuperar la posición de, de media parrilla que tenía y aquí nadie entra y quedan cinco minutos y yo creo que vamos a ver cómo no, empiezan es que a desfallecer a ver yo creo que viniendo de Satterly eh, que es una curva constante ahí hubo muchos pilotos que tuvieron que entrar y no, no pudieron aguantar eh, el caster excesivo ¿no? Antonio sí. Alonso, que le mete el coche por el interior y le gana ah, la, la posición. Sí. Se ha, a la, se ha hecho con el podio, tercera posición está. Posición de podio, pero bueno. Pero como estábamos comentando del desgaste de neumáticos, quizá en esta la batalla en América, que América GP que tiene dos restas bastante considerables y, y le da sí. tiempo al neumático quizá enfriarse un poco. Y bueno, y yo creo que aquí hay menos desgaste que en -gaste. La pata interesante también la tenemos entre Luc y Manuel Alves. Vamos a subirnos Manuel, a. Ya sabe que se está dando cuenta que Manuel Alves no va a parar y se va a dejar de tonterías de. Sí. De bueno, también llega un momento temático. que, claro, eh, ¿qué haces? Eh, ¿Te la juegas para intentar ganar a riesgo de no terminar o, o, oye, ¿o eres más conservador y conservas esa segunda posición? Que al final. Bueno, sí, vemos que Luke también hay una es... batalla. Está Luis Sousa y Alberto Lacharini peleando por esa novena posición. Sena, Cecotto y Dimitri peleando por esa 16a dec... eh, posición. Y bueno, en la parte de adelante continúa la batalla por. Sí, bueno, Lucas está en medio segundo de, de Manuel. Vemos ahí. De la vista trasera, de, de, de, del coche de. Manuel parece parece que, que le está metiendo ahora mismo el, el, el morro. La ha lanzado ya el ataque Luke, pero bueno parece que, que se defiende muy bien Manuel. Luke está ya bueno, perro viejo va, pa, va sabe, para adelante ahí está sabe, el paralelo, no en paralelo en paralelo chapa chapa o sea, le va sabe, a ganar defender, tiene, se tiene, se el interior, tiene el interior <risa> tiene el interior, <risa> tiene el interior <risa> le gana la curva entra en el carrusel y, y bueno y ahora vamos a ver vamos a ver si hay contraataque por parte de Manuel a ver si ah, los matipos llegan. Cuidado que viene por atrás Antonio. Alonso, muy sí. Fuerte sí. también. Vemos detrás de Nena acercándose también Orlando Teleiro. Y... Bueno, estos, estos tres minutos que quedan... Pueden ser López, bueno, Manuel López viene por ahí. Tampoco te creas que si tiene algún fallo alguno de estos lo va a coger. ¿eh? Orlando sí. ya tiene el rebufo de... Están un poquito lejos todavía. De Nena y Antonio yo creo que ya le está intentando meter el coche a Manuel Alves. Lo va a intentar ahora... Eh, bueno, lo que sí parece es que... A la recta es que Luke se está, se está despegando un poquito de, de Manuel Alves. Aquí vemos la, la vista del de frontal de, de Manuel. Sí, sí, Luke está tirando hacia adelante, pero porque yo creo que Manuel se está defendiendo un poco también de Antonio. Aluso, que tiene ahora el rebufo perfecto a ver, porque ya Manuel Alves está perdiendo el rebufo de Luque. Muy difícil, muy difícil. ¿eh? Mira que sí. hay resta ahí. ¿eh? Parece que van a doblar a Alejandro Tomeno. Se van a encontrar con doblados. Oh. Bueno, se ha apartado, se ha apartado. Y oh, se pegan muchísimo. Madre, a mía, de, madre mía, madre mía, madre mía. Muchísimo, sí. Madre mía, se están tocando oh. mucho, están, están jugándose. La posición... ver la oportunidad de adelantarse y, y se sí, le sí. pone el... Está ahí a punto de, de hacer largo. un free white entre Antonio Alonso, Alves y, y Luque. Bueno, ha tenido que defender ahí... Y bueno, se estabiliza pues un poquito todo. la cosa. También ha aprovechado para acercarse un poquito a Nenati y, y Orlando. Orlando le mete el morro a, a wow, nena ¿De que cinco? Que no se sabe. Eh, y Manuel ahora en, Manuel quinta en paralelo. Posición. Orla Orlando la que acaba de ah. ganar la posición a Nenati. Manuel recupera... Y, y el liderato y entre estos cinco a falta de un minuto de la finalización de la carrera no se sabe quién va a ganar ¿eh? sí, sí, sí. no no a ver, está clarísimo esto es una lucha Manuel López viene por ahí también Cuchillo. Orlando al ataque ahora Uah. mismo contra, para meterle a Antonio Alonso también Luke... paralelo a... entre Manuel Alves y Luke, y Luke por la vale, primera mira. posición va a ser una, una va a ser una, una última vuelta de infarto ah, espectacular eh. Este es el final, esto es lo que nos gusta de, de, de esta fan Cup. El, el cómo sí, este era eh, lo que intentábamos conseguir con este formato también de 20 minutos y 30 minutos, ¿no? las dos carreras que son un poco diferentes, la estrategia y, y bueno, aquí después de 30 minutos, cinco pilotos, seis o siete que se están acercando por ahí detrás, Hugo Alessandro también se está aprovechando de por allí, al fondo lo vemos aparecer. Bueno, bueno, vemos ahora que van en paralelo... Ah, se escucha la chapa, no sé si la... sí, escuchado. sí, sí, sí, sí. <risa> Y Va lo a siento el... a la batalla que están teniendo Luis Sousa y Alberto Lazzarini por la novena posición y la batalla que están teniendo Dimitri Sena por la, la P16, pero... Bueno, es que adelante está, está muy, muy muy, competido. Sí, se siguen tocando. Bueno, y esta es la recta final. Aquí ya quien llegue gana la carrera. Fíjate los cuatro pilotos en paralelo, o sea, en... En fila intenta ahí <ríe> Antonio meter el coche nada y bueno bueno al final Manuel Alves se ha llevado el gato al agua un, un Buah, final increíble final. cuatro pilotos bueno cinco realmente no eh, Buah, Al final una eso, pena que, que nena todos, ha caído hasta la sexta posición. Juntos, mira, eh, siete posición. mira siete pilotos bueno bueno increíble increíble pero bueno anoche hay un Manuel grupito. Alves Luc Musto y Antonio Alonso felicitar a estos tres grandes pilotos vaya bueno, la buena todo grandad. gran podio Orlando ha llegado en P4 y manuel López P5. Al final Nenaz eh, P6 eh, le ha adelantado manuel López y, sí. y bueno, la verdad es que ya os decimos que hacer un top ten aquí en este sí, en, sí. en estos campeonatos con este nivel la verdad es que es muy difícil. ¿eh? Sí, insistimos en que, que hay mucho nivel, aquí la gente tiene muy buenas manos y se nota y otros que en otros campeonatos están mucho más arriba, aquí es que no pueden, pues mira, pero pues, por esa es igualdad. Decir, ahí ¿no? ponía Manu Wilguin, eh, Man, Manuel Albert, ganará y al final, ha al final ha ganado Pues sí, enhorabuena bueno, al, al podio, la a Manuel que... Alves por esta wow. victoria que le ha costado. Es decir, se ha dominado durante la mayoría de la carrera y, y en las dos últimas vueltas ha peleado ahí codo con codo con, con Luke. De hecho, Luke la, la, temporalmente le había arrebatado la primera posición no se ha rendido y está luchando al final chapa contra chapa y bueno pues ha demostrado la experiencia porque bueno vez es, un, es un piloto muy experimentado con muy buenas manos y bueno pues ahí está lo que parece es que no ha habido tanto sufrimiento de neumático no no, no, no he visto muchos que se hubiera visto eh, no, ya de control, que lo... veníamos de Sachsering que era de los circuitos más complicados en, en el calendario de este campeonato eh, con la gestión de neumáticos en la segunda manga de 30 minutos y y claro y ahí sí que hubo casi todos los pilotos yo creo que excepto José Muñino que, que ganó que no paró uh -huh. yo creo que pararon todos o sea que y aquí ha habido pilotos que sí y pilotos que no bueno pues aquí vemos ya la clasificación final eh, vemos pues victoria para Manuel Alves eh, segunda posición para Luc Musto que también ha marcado la la vuelta la vuelta rápida con y a continuación pues Antonio Alonso que cierra el podio. P4 para Orlando Telleiro, eh, quinta posición para Manuel López, sexta posición para Nenad, que bueno que ha estado luchando y al final pues, pues ha caído un poquito. Hugo Alessandro en séptima posición, eh, el amigo Urca octavo, Luis Sousa noveno y Lazzarini, eh, Alberto también que ha quedado diez, luego Carlos Ródenas Juan Santino García Conesa. Y bueno, pues hasta aquí el ¿no? la, la, la, la tercera ronda de... De, de la Fanny Cup recordar que, que la semana que viene eh, se disputará eh, la, la cuarta carrera en en Zolder sí vamos a ir despidiéndonos ya del chat un saludo para Diurca que se ha añadido después de la carrera buenas, un saludo buenas, para la buena que se ha añadido eh, ha comentado algo carrerón vaya finalazo ha dicho sí la verdad es que el final ha sido bueno, el final ha sido ha sido eh, muy, muy, ya, muy bueno. bueno recordaros también que si os ha gustado, que le dais un like, si no os ha gustado, le dais un dislike. Y, Pero como, y os si gustado, ir... como os ha gustado, como os ha gustado, dar el like. Alguna... <risa> este <risa> si final se, que... merece, se merece un like. Si queréis que os salga alguna notificación, suscribiros al canal de Raid Room Spain y así cada vez que hagamos un directo, pues ya, ya automáticamente YouTube se encarga de eso. Eh, Recordaros que mañana tenemos la Hamback Porsche Trophy. Ahí nos o veremos. Porsche GT3 para estar muy guapa a partir de las 10 y cuarto estaremos por aquí por la red de que era y bueno y nada y yo por mi parte felicitar al podio que han hecho un carrerón al podio más que al podio a los siete primeros bueno increíble. porque podría haber ganado tanto desde nena a manuel lópez que venía también súper fuerte podría haber ganado cualquiera de ellos eh, felicitar a todos los que han participado y están participando a lo largo de este campeonato y nada, agradecer a todos los que nos hayan visto en directo o los que nos vayan a ver luego en diferido y a todos los que han pues sí, Muchas gracias a todos por seguirnos y, y a los pilotos por dar nuestras carreras y bueno, lo dicho, mañana nos vemos en la Porsche Trophy en Zolder y la semana que viene os esperamos también aquí en la, la Fanny Cup. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.